Bueno, la, la ley general penitenciaria, como saben muchos, que es creo que es la única ley orgánica que ha sido aprobada por unanimidad en el Parlamento español. No hay ninguna otra. Pues no establece de una forma terminante que los presos tienen derecho a. Pero si el derecho sirve para algo, la lógica y la razón también. Si la Constitución dice que la pena tiene un fin de reinserción y de rehabilitación social. Parece absurdo, incongruente y fuera de lugar que una persona sostenga que, una, que no es un derecho y sostenga que no es una forma, la más eficaz de todas, quizá, para reinsertar y resocializar. Luego, no hay ninguna objeción ni legal ni eh, constitucional para que eso se convierta en un derecho. Eh, ¿Cómo se ha administrado? Pues de una forma absurda, porque no olvidemos que eh, uno de los factores que se toman en cuenta en el sistema penitenciario son las famosas juntas de tratamiento en las que hay educadores, psicólogos, sociólogos, médicos, etc. Luego, ¿Qué mejor claro, referencia para integrar todas esas eh, valores que seguir de cerca qué efecto produce las visitas familiares, la cercanía, etcétera, etcétera, para llegar a un diagnóstico que se pueda asemejar? a la realidad. Por tanto, cualquier objeción que pueda hacerse, en mi opinión, no tiene encaje ni en la Constitución ni en una interpretación lógica y racional de la, de, de la ley penitenciaria. Bueno, yo creo que afortunadamente cada vez suscita menos polémica. ¿no? Otra cosa es que a veces la polémica, cuanto menos haya y cuanto menos respaldo haya, incluso respaldo ciudadano y menos aún respaldo jurídico, pues el ruido que se hace pues es grande. donde deberíamos de señalar? Polémica en el Estado español, que en la sí, pero incluso en, en el, el Estado español yo creo que se está rebajando. Me da la sensación de que se está rebajando bastante el tono y desde luego la por lo que yo a veces leo las asociaciones incluso de víctimas de terrorismo, las diversas que hay, pues bueno, yo creo que es una cuestión que la tienen bastante, bastante asumida. Yo creo, sin embargo, que durante demasiados años se ha hecho una malísima pedagogía o se ha hecho contrapedagogía con este tema, y el tema de instituciones penitenciarias, del cumplimiento de las penas, no solo con las personas presas por delitos de terrorismo o... o en los aledaños de los delitos de terrorismo... ...sino para todas las personas presas... ...la política penitenciaria... ...pues en un momento dado... ...que José Antonio se acordara mejor que yo... ...bueno, siempre había estado residenciado... ...históricamente en el Ministerio de Justicia, que era el ministerio bueno, más, cercano, más cercano a los juzgados y tribunales... ...que son los que imponían las penas y los que ejecutan y por lo tanto también en la ejecución de estas penas de privación de libertad... ...tenía mucho que decir, ¿no? Y de repente, bueno, en un momento dado se pasó a interior... ...simplemente digo que esto es muy significativo de cuál era la lógica que se pretendía también buscar... ...en la política penitenciaria, una lógica de seguridad, de seguridad del Estado... Más que una lógica de justicia y de cumplimiento de las penas con la finalidad constitucional de reinserción y de resocialización, etcétera. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, han pasado muchísimos años, por ejemplo, en el tema del ale de alejamiento. El alejamiento, el, cuando se aprobó, fue por el año 88-89, ministro de Justicia Aldonosti Enrique Mujica Arzob, eh, con dos finalidades expresadas, al menos una la de eh, romper de alguna manera, el frente de esta, garantizar la, en fin, la seguridad ciudadana en el sentido de, que, de evitar que en las prisiones se pudiese desarrollar o idear o fomentar, facilitar, como se quiere decir, la actividad de la organización terrorista y de otro lado facilitar la reinserción con la separación, evitar la presión, etcétera. Bueno, lo que es bien evidente, yo no sé si... Si se han evitado o no actuaciones terroristas, si se han evitado o no delitos, eso lo desconozco absolutamente, pero lo que sí sé es que desde luego la lógica que llevaba a haber pensado que eso podía facilitar la reinserción, la experiencia de todos estos años dice que en absoluto lo ha facilitado. Y en esta cuestión, evidentemente, hay una lógica superior a la lógica de, política de un momento determinado. Y luego, bueno, añadir por supuesto, que las dos grandes referencias políticas, Partido Socialista y Partido Popular, durante todos estos años han sostenido una posición muy similar, en mi opinión, eh, hasta más o menos tiempos recientes, ¿no? Eh, y digo, la, hay una lógica superior, que es la lógica de la ley orgánica de penitenciaria y también del reglamento penitenciario en el que el legislador se ocupa muy mucho. Sí, efectivamente no dice que sea un derecho, pero se ocupa muy mucho, es decir, que se va bueno, todos los medios para que se cumplan los, las, las penas privativas de libertad en los lugares más cercanos a los de arraigo de las de las personas. Y eso tiene una lógica radicalmente entroncada con la finalidad constitucional de las penas, es evidente resocializar a nadie desarraigando a esa persona. Las personas tienen que tener también la capacidad de seguir relacionándose con su entorno y también se le priva a la propia sociedad, a la ciudadanía, de responsabilizarse colectivamente también de, la, de las vías de reinserción, o por lo menos de las posibilidades de contacto permanente, etcétera, con las personas hay un montón de datos sobre la frecuencia de visitas, no visitas, que reciben los presos cercanos, lejanos, pues, esto todo está, está suficientemente estudiado. Bueno, pues no sé si para el final la cuestión a la que había que contestar. Bueno, en definitiva, demasiados años de una lógica perversa, eh, absolutamente nefasta. Y bueno, y lo que quería decir también, esta, esta cuestión de la política penitenciaria, el conjunto de la ejecución de las penas privativas de libertad, bueno, primero tiene mucho que ver con una legislación extraordinariamente dura, extraordinariamente dura, la más dura de, de, de nuestro entorno sociopolítico, con unas penas de previsión elevadísimas. Y cuando se ha hablado de esto durante muchos años, se ha tocado el núcleo eh, más sensible, el, uno de los nervios más sensibles de la política del Estado. Yo no sé si tú estabas en el Supremo, Marcos Antonio, en diciembre de 2014, eh, cuando... Eh, si recordamos, hubo la, el, la polémica jurídica, el debate jurídico sobre la acumulación de las penas eh, cumplidas en el extranjero. Y ahí se planteó en, la, en el Tribunal Supremo el debate, bueno, se planteó el debate de si elevar cuestión judicial o no elevar cuestión prejudicial ante juez, sobre la decisión, marco, etc. Bueno, eso ya pasó, se resolvió acabó como acabó. Pero lo grave de todo aquello que fue una de las veces en las que más se ha expresado, con un enorme valor de opinión, de 17 magistrados y magistradas, o magistrados que entonces no sé si ya estaban a hacer, bueno, por ahí, y magistrada en todo caso, como mucho, del Supremo, de, de la Sala de lo Penal del Supremo, esto. 14, ¿erais 17 por ahí, no? Sí, 15, 15, 17 17, 14 firmaron un escrito denunciando presiones del gobierno sobre esa cuestión. En diciembre del año 2014, para que 14 de 17, magistrados y magistradas del Tribunal Supremo firmen un escrito, no es que a uno se le ha ocurrido decir algo en una mesa, sino firmen un escrito, creo que es muy revelador de lo que está ocurriendo. Y al mes siguiente lo hicieron tres magistrados de la Audiencia de la Sala de lo Penal también, pero de la Audiencia Nacional denunciando presiones al Consejo General del Poder Judicial. Con esto creo que está dicho sobre qué es lo que ha podido estar pasando, por lo menos, durante bastantes años. Bueno, eh, a ver, eh, hay un primer tema que hemos abordado en esta introducción, que es el tema de los, del alejamiento. Bueno, eh, es un tema que yo creo que, que se está produciendo, eh, digamos, el acercamiento de estas personas, desde que el gobierno vasco eh, digamos, está con la competencia asumida, que es el 1 de octubre. ¿eh? Aunque esto lleva viendo mucho, mucho jaleo por arriba y por abajo, desde el 1 de octubre ya han sido hoy se han anunciado otras 5 personas que digamos, eh, van a venir a centros penitenciarios del País Vasco. Y probablemente ¿eh? pues esto sea una dinámica más o menos eh, continua. Pero para que sirva de referencia, Creo que hay unas 250 personas también fuera de la comunidad autónoma del País Vasco que no son personas que han cometido los delitos perteneciendo a la organización terrorista ETA. Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Eh? Hay personas que, bueno, pues diferentes razones eh, que tienen que ver con el cumplimiento de la pena, a veces porque, bueno, es muy largo de explicar. Eh, también, eh, digamos, la propia cercanía a esa familia que es la que ha provocado el delito puede ser hasta que no, no, esto no significa que sea el caso de... Pero lo que quiero transmitir es la idea de que, eh, eh, bueno, pues eh, el alejamiento como tal, si es a una distancia relativamente cercana, no necesariamente es un elemento negativo. Decir, sobre todo la, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sí que ha, ha hecho ha recalcado todos estos aspectos que han comentado Barbiño Y... Ahí, eh, José Antonio, pues, realmente mm, ha puesto más bien el énfasis no en la que estén, en el, por ejemplo, aquí en el País Vasco, ¿eh? sino que estén en un sitio donde se pueda realizar esa resocialización. ¿eh? Pero bueno, digamos que vamos a quedarnos con los datos de que ¿eh? en un periodo ¿eh? de dos meses y poco ha sido muy personas las que eh, yo creo que tampoco descubrimos nada. Que realmente, si ese, esas personas que están privadas de libertad solicitan eh, que vengan a venir al País Vasco y además eh, las juntas de tratamiento de esos centros penitenciarios apoyan esta, esta aproximación y a su vez la Secretaría General eh, pues está conforme con ese acercamiento, creo que la Administración Pública Vasca. ¿Eh? No va a poner eh, óbice para que eso se produzca. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues no lo sabemos. Realmente es una situación que, bueno, pues, tampoco en nosotros están estrictamente en nuestras manos. Pero también podemos decir eh, que puede haber situaciones concretas eh, en las que conocemos de algún caso que, eh, pues también no tiene especial interés en venir al País Vasco. En, y, no, hablo aquí en general eh, de personas. Bueno, pues estar en Logroño, pueden estar en Burgos, puede estar en Dueso, ¿eh? y no, no necesariamente tienen un interés particular en, en, en ser acercados, porque probablemente para una persona que vive en Baracaldo o en Bilbao igual está más próxima o sea, al Dueso que, no sé, que en que puede ser su, su destino definitivo. ¿eh? Bueno, eso por un lado. En cuanto al resto del régimen de estudiacionalidad, que es, bueno, ahí hay muchos aspectos que que podríamos comentar. La legislación del año 2003 que se ha comentado pues es la que marca a, a, las diferencias en muchos aspectos, pero sin llegar a esa, a esa legislación específica que se, que es, se llama de cumplimiento íntimo de las penas, pero fundamentalmente fue orientada hacia las personas que habían cometido los delitos en la terrorista ETA, en, en, en, en, en, en, en el Estado español, y eso ya lo digo yo, lo dice el propio Consejo de Europa, el código penal español es súper duro. ¿eh? Es, un, es un código penal que todo el mundo en Europa, pues, incluso cuando uno sale al exterior, siempre se nos confronta y dice: bueno, cómo un, un estado como España, que tiene tan poca delincuencia relativamente, y que bueno, la ratio de asesinatos, violación, etcétera, otro entonces es tan pequeña, cómo puede haber que tenga personas con tantos años en prisión. Y es uno de los problemas que en general tiene el sistema penitenciario español. ¿eh? Por ejemplo, eh, el Consejo de Europa, en una, que hace poco pues, eh, digamos, pues hizo una consideración sobre las estadísticas penales anuales de España, pues decía eh, pues que eh, lo que sucede es que el Código Penal español pues es duro, las penas son altos y llegando a afirmar que eso desde fuera no se entiende. Y tenemos muchas personas eh, que sí Vamos a hablar de, de ETA, en de, pues que hay de personas que cumplen penas que pueden llegar a alcanzar hasta 40 años. Eh, ahora mismo se acaba de aprobar eh, por el Tribunal Constitucional la constitucionalidad de la prisión permanente revisable, una pena que no sabe cuándo se puede terminar, y luego hay multitud de personas por distintas razones, que es un poco complejo explicar, pues, tienen, pues llevan cumpliendo condenas desde que eran jovencitos, ¿eh? tenían 20 22 años, cometieron un delito en la cárcel, que no se puede acumular jurídicamente, y va al gombo, y hoy tienen 60 y tantos años y llevan, pues desde, con pequeñas fechas o pequeñas épocas de libertad, que llevan 30 y tantos años en la cárcel, desde... Pues eso es un problema que tenemos, eh, digamos, no sé, como sociedad, como Estado, eh, el Código Penal Español en general, eh, y no lo digo yo, sino lo dice el Consejo de Europa, es un Código Penal muy duro y eso pues, afecta a muchas personas y también a, probablemente pues, a las personas que cometieron los delitos pues, eh, en la época posterior al año 2003. ¿no? Pues bueno, este es el panorama que, que nos encontramos. Eso es excepcional, es normal. Bueno, cada uno que lo, que lo catalogue como queda conveniente. La propia legislación penitenciaria, que en muchos aspectos es flexible, permite una interpretación y aplicación por parte de, de la administración penitenciaria pues diferente. ¿no? Eh, y de hecho, en épocas históricas, si uno ve el, la época histórica desde el año 79 hasta ahora, pues realmente ha habido épocas de una interpretación y aplicación y otras de otra aplicación. De hecho ahora también en España pues, eh, se ve una determinada aplicación e interpretación que se está haciendo por parte de la Secretaría General pues, que ha propiciado, por ejemplo, pues, que han salido eh, pues, muchas personas en régimen de semilibertad, pero por otro lado también esta realidad la, la está cuestionando una parte grande de la, de la sociedad española, al hilo, por ejemplo, del asesinato del Niño del Ardero, eh, pues, pues ha habido una corriente de crítica precisamente a estas decisiones de, que se están propiciando desde la Secretaría General. Y bueno, pues eh, nosotros sí que creemos que hay una serie de líneas de la actuación eh, que tienen que ver con las personas, con las mujeres privadas de libertad, con los niños y niñas cuyos padres están privados de libertad, las personas con enfermedades en graves incurables y las personas con salud mental, eh, los problemas, la, la, la posibilidad de intervención del tercer sector, eh, la, la participación de las víctimas y de los victimarios en procesos de justicia restaurativa. Eh, la posibilidad de la inserción sociolaboral a través de la propia creación de una entidad específica para este fin, etc. Hay, hay mucho margen de, de actuación para que, partiendo a la legislación actual, pero aplicándola de una manera, si se quiere, un poco pretenciosa, más humanista, más, eh, no sé si se puede decir progresista, más encaminada a la reinserción, a la rehabilitación, como fin último de las penas, y no tanto el, el fin punitivista, retribucionista, de prevención general, que es el que muchas veces está primando en la, en la aplicación de las leyes, pues se puedan hacer caminos diferentes. ¿no? Y creo que eso ya en los próximos presupuestos generales del Estado, perdón, de la comunidad autónoma del País Vasco, se, se, se ha plasmado una serie de decisiones, de, de y yo creo que, que, bueno, pues sí que eh, se, se pueda ver eh, en, en la, una realidad no inmediata, eh, Porque estas medidas no se implementan del día a la mañana, sino que tiene que ser paulatino. Bueno, con carácter general, hablando de las 1.300 personas presas que hay en la comunidad autónoma, yo, no, a ver, no tengo duda desde este momento, de que las condiciones penitenciarias de estas 1.300 personas van a mejorar. Pondría la mano en el fuego ahora mismo para decir que esto va a ser así. Que, y por otra parte, también esa potenciación del de régimen semiabierto, etcétera, esto estoy segura de que hay voluntad política para ello y que por lo tanto desde lo que van a ser la gestión de los centros, esto se va a potenciar y que por lo tanto esto va a ser es importantísimo eh, vaya eso por lo tanto por delante, por otro lado el tema de la reinserción social laboral se ha puesto efectivamente de, de relieve se ha creado esta agencia que has comentado tú, se llama Uquera ¿no? ya tiene su director y tiene su todo y eh, dentro de este modelo penitenciario vasco pues eh, ha, como digo eh, se refuerza ese intento de cumplimiento o potenciación del cumplimiento en libertad y la reinserción laboral en ese periodo y también, por supuesto, para la, pues para la libertad, que es de lo que se trata. Hay que hacer que la gente, cuando sale de prisión, viva en libertad. Y vivir en libertad supone pues, muchísimas cosas. Desde luego, tener la capacidad de ir gestionando la vida cada día, de decidir. Por eso, cuando decía José Antonio, efectivamente, que a partir de los 15 o 20 años se produce una absoluta desestructuración y despersonalización, deshumanización de la persona, porque... Son demasiados días, demasiadas semanas, meses, años, sin tener la más mínima capacidad de decidir ni a qué hora te levantas, ni a qué hora te acuestas, ni a qué hora pagas la luz, en fin, eh, ni lo que comes. Y por lo tanto, desde esa absoluta incapacidad de gestionar mínima parte de tu vida, eso pues, pues efectivamente des deshumaniza a la persona, porque el, el bien más preciado de la libertad no lo puedes gestionar en ningún momento y por lo tanto, pues efectivamente, pena inhumana de grande, etc. Yo, por lo tanto, creo que todo eso también se puede hacer de manera muy diversa. Las condiciones en prisión pueden ser muy distintas. Como conocemos, como son muy distintas, las condiciones de vida en prisión respecto... Ya sabes que no es lo mismo, pero se podrían ir acercando, ¿no? Las condiciones de vida en los centros de menores, por ejemplo, pues, evidentemente. Podían ser unos centros de menores casi penitenciarios y no lo son. Y, por lo tanto, los centros penitenciarios también se podían acercar a eso. Y, entonces, vivir en libertad es... Pues vivir como vivimos o como pretendemos vivir quienes estamos en, en régimen de libertad, o por lo menos que no estamos en régimen sometidos al régimen penitenciario, ¿no? Que es pues, pues tener capacidad de trabajar, de decidir, y la capacidad de trabajar supone que por fin a ver si se consigue que, lo, que la vida en prisión sirva para capacitar laboralmente, para formar laboralmente y no solo y, y, y, y, y para hacerte con tu pequeña bolsa, etcétera, para cuando incluso puedas salir y que esto se gestione de una manera razonable con medios. Por eso digo, cuando digo con medios, bueno, pues me, me supongo que los va a haber y además todo el mundo lo espera. Yo creo que la la sociedad aquí y hay nimbres sociales como para exigir que eso sea así. Por lo tanto en ese sentido, espero que sea así. El tema laboral es muy importante. Y mira, por ejemplo, por eso, anecdótico, pero no tan anecdótico. Yo llevo en la Sala de los... Bueno, en la jurisdicción Social, pues ya no sé, me, yo a veces tengo hasta 30 años, creo. Y aquí en la Sala, desde el 98, ¿cuántos años son esos? 23. Yo no habíamos tenido prácticamente jamás ¿no? Ningún, eh, ninguna reclamación laboral respecto de personas eh, hechas por personas eh, presas. ¿Eh? es una relación las quienes trabajan, ¿eh? hablando del trabajo, es una relación laboral especial, y bueno si cualquier cosa que ocurra, la restricción del trabajo, una sanción, etc. Y hemos tenido recientemente unas cuantas. Yo no sé si está pasando especial algo recientemente, pero bueno, en todo caso, al final se acerca también al modelo laboral ordinario, y eso es de lo que se trata. Yo creo que la prisión debe acercarse a la vida lo más posible, y en ese sentido, lo que yo he leído del plan... Pues bueno, por lo menos en el papel me parece muy interesante y desde luego un deber político de actuación. Miren ustedes, tanto en el Código Penal como en la Ley General Penitenciaria, hay en el Código Penal un artículo que dice que los integrados en una organización terrorista que colaboren con la detención de, de, o desintegración de las bandas terroristas y eviten. Los crímenes terroristas tienen el Código Penal, eh, los clásicos la llamábamos una atenuante específica, pero es un subtipo atenuado, y en la Ley General Penitenciaria, para progresar de grado, también existe la posibilidad de que se pueda progresar de grado si se colabora desde la prisión dando datos. Y yo digo, oiga, ¿qué más colaboración que disolver la banda? que sí, desaparece el terrorismo, eso cualquier interpretación eh, Bonamparte, decían los latinos, nos lleva a la conclusión de que si existiendo una banda que asesina puede entrar en juego esa atenuante o puede entrar en juego la progresión de grado si se hace lo que dice la ley penal. ¿Qué más quieren ustedes? si llevan 10 años disueltos. Luego no tiene ningún sentido, yo creo que eso Sería receptivo por algunos jueces diciendo, apliquen ustedes por analogía lo que está pasando, si es que ya se ha disuelto, ellos mismos se han autodisuelto, lo han colaborado a la, a, a la disolución de la banda. Homológene usted lo que dice la ley general penitenciaria, permítame que pase de grado, creo que me parece bastante elemental plantearlo y a ver lo que dicen los jueces de vigilancia penitenciaria. Y ahora rápidamente con la Fiscalía, eh, la Fiscalía es un órgano imprevisible, por desgracia, ya tan imprevisible como muchos cosas, ¿eh? o sea, que todos, todos tienen su parte. Y ese, eh, la Fiscalía, a pesar de lo que algunos puedan eh, entender de algunas actuaciones esporádicas, pues se dice por el principio de jerarquía, y tienen, sobre todo en materia antiterrorista, no en vano, pues existe una Fiscalía Especial Antiterrorista, y por tanto esa Fiscalía Especial Antiterrorista eh, parece que eh, se especializa, por decirlo de alguna manera, se especializa en esta materia. Yo la sensación que tengo es que, eh, así como las demás Fiscalías, que ahora existen ocho o 10 Fiscalías Especiales, eh, pues más o menos están en coordinación con la Fiscalía, eh, con la Fiscalía, o la Fiscalía General del Estado la Fiscalía Antiterrorista va a su aire Desde hasta ahora y, ¿no? lo digo pues, porque así lo he dicho públicamente sobre todo ahora ya no está Javier Zaragoza pero el que llevaba la política eh, antiterrorista era unos señores concretos y determinados y todos los fiscales he conocido, cuatro, cinco Seis, ninguno se metía en la que decidía la Fiscalía Antiterrorista. Era una cuestión, una especie de espacio eh, intocable. Y por tanto, pues, ¿cómo se podía plantear esto? En una junta de Fiscalía, etcétera, etcétera, una circular, algo, pero tenía que ser el fiscal o la Fiscal General del Estado la que tomase la iniciativa para, sobre todo, pues, en momento de ensamblar todo esto, cumplimiento íntegro, prisión permanente revisable y disolución para encajarlo en una nueva política de respecto de los pesos condenados por terapia.